en mi canal Manoli Costura Fácil. Mi nombre es Manoli. Hoy en este tutorial os voy a enseñar cómo hacer una funda para este cojín. Es muy fácil y sencillo de hacer. Como este otro, ya terminado. He optado por poner en la cremallera la parte, por la parte de atrás, que el cojín se vería mucho mejor hecho, que prácticamente la cremallera no se ve. Pues vamos a confeccionar la funda de nuestro cojín. Pues aquí tengo el tejido en algodón. Como veréis anteriormente, el cojín que os enseñé van a rayas eh, horizontales. Pues ahora cogeremos lo que es el, el cojín para hacerle lo que son las medidas. sería el, el ancho 42 centímetros y luego lo que es el largo este tendría pues 70 centímetros esta sería la cremallera Que tiene la medida de 65 centímetros pues vamos a coger la tela y vamos a señalarla bueno pues ya he cortado lo que es la, la funda, la medida que os dije eh, he doblado lo que es como veis he doblado lo que es la solapa para colocar la cremallera también os digo que para hacer el pepunte hay que dejar eh, unos 2 centímetros eh, de margen y luego os digo eh, la cremallera la, la estoy herbalando mejor que con los alfileres que sería mucho mejor esta iría así por el filo como veis así y luego en la otra parte pues iría pegadita aquí a medio a medio centímetro de la solapa es muy importante también que vaya la cremallera derecha con estos dos eh, metalitos, que vaya unidos los dos para luego a la hora de cerrar la cremallera no tengamos problemas para cerrarla. Y ya pues voy a seguir ganándola. Bueno, pues ya he ganado lo que es esta parte de la cremallera y estoy cosiendo ahora la otra. Eh, os digo que la, la medida de la solapa es de dos centímetros y medio, le he puesto. Y otra cosa, le, os doy un consejo, que eh, lo irvanéis bien sujeto con el irván, porque a la hora de coser máquina para que la cremallera no, no se doble, que de derechita cosida a, a pespunte. Bueno pues seguimos aquí Bueno pues ya empezamos a coser a máquina. Eh, como veis he cambiado lo que es el prensatela para coser la cremallera. Eh, le he puesto mejor el hilo blanco porque este, este color amarillo no lo veía eh, muy bien del color y le he puesto uno que es el blanco. Bueno pues pasamos por aquí por el como veis por aquí por el filo este. Es muy muy fácil. Luego quedan unos cojines preciosos para decorar el salón, vuestro sofá, o el salón. Si queréis dar un cambio a, a vuestra casa de decoración de cojines, queda precioso. Mira que me ha quedado. La, cremaller, la cremallera ya cosida, bien montada, no se ve para nada, ¿veis? Se abre y se cierra perfectamente. Y ahora lo que vamos a hacer, daré la vuelta a la funda y coser a lo que es a pepunte a unos dos, a unos dos centímetros. Pues ya con la medida ya marcada, como veis, lo he colocado en los alfileres y, y así sujeto, pues veis, lo he puesto raya que vaya derechito a la hora de darle la vuelta, que quede las la rayas derechas y queda estupendamente, va a quedar muy bonito. La cosa no ya la repite. Que vaya aquí, que vaya bien juntito, que no se. Sé. Pues mira qué bien ha quedado nuestros dos cojines para decorar vuestro sofá del salón o sala. Los piquitos bien terminados han quedado preciosos. Pues nada más, sin más que decir, suscribiros y darle a like si no lo habéis hecho. Hasta pronto.